Así es, estamos aquí Ya tengo como tres logros solo por estar en la pantalla Donde, Phantom, gracias por jugar Furry ¿Cómo lo pongo censurado? No voy a comenzar a tapar fotos con emojis Bueno, hay miles de idiomas acá ¿Por qué estoy jugando esto? Se supone que yo soy esta zorra no, no, no, no, no A ver, ¿puedo tomar estos? Si sí, mal no. no ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Bueno, qué bien que esto está censurado No No No No No No Puedo llorar Logro desbloqueado primera vez No, volví a ganar Ah, joder Perdí Banda no sé cómo voy a editar esto Pero si lo edito bien, eh, por favor, eh, denme en algo de comer Ah, claro ah. No No, no, no, ya tú, ¿por qué? Ah, claro, tengo dos vidas Ah, perdí ¿En las rodillas? ¿Cómo que? No me, me andan dotando de muchos logros me, me, me lo pasé nueve minutos ¡Oh, es Pac-Man! ¿Por qué estoy jugando esto? Mis logros en Steam se han manchado ah, ah. ¿Gané? ¿Ya no hay, ya no hay más? ¿Ya, ¿Ya gané? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya, pero ya gané Ahora, no digas que tengo que... Mira, está jugado, está... Uh, uh. Oye, si, si sigue la regla de Pac-Man Que literalmente Pac-Man es más rápido que los fantasmas Hija, eh. Nunca me había costado tanto luchar contra un furro ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pero ahora qué hago! Ya, pues, me voy a quedar ahí Amigo, no lo encuentro uh, uh, Sentido a ese Tipo de Pacman. <ríe> Cuestión, fui corriendo hasta la puta mierda Pero la uh, coño, ¿qué chuchas tengo que hacer? Voy a presionar todo el teclado no pasó nada. ¿Qué hago? Este va, este va aquí. Y este aquí. ¿Qué animal es ese? ¿Animation? ¡No! ¿Qué estoy jugando? Bueno. Bueno, ya sé para dónde va esto. ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Hermosa vista se llama el cuadro. ¡No! ¡Ah, claro! ¿Esto qué es? Oh, ¡Piedra! ¡Tijera! ¡Ah! ¿De verdad? ¡Es una serpiente! Es una serpiente surfeando Una serpiente antropomórfica Una serpiente... Bueno, primero lo raro es que tenga brazos Amigo, esa racha What the fuck ¿Se supone que esto es un tiburón con un venado? ¡Al fin! Se supone que me hace falta Furman y Cortador de Furia Voy a intentarlo otra vez Se supone que en Pac-Man te resignan otro nivel Cuando te lo pasan? ¡Ay, al fin la concha! oye Huye, huye, huye, huye, huye. Jamás había escapado de furros en mi vida. No, no. ¿Por qué? Porque, amigo? Ya me pasa el nivel. ¿Qué más quieren? No, logro 51 de 100. Es que... ¡Ah! ¿Cómo es posible? Me dan tres logros por nivel. ¡No! ¿Qué van a pensar mis amigos de es sin joder? No. Me hace falta Te completas el juego Configuraciones Sonido Galería Salir del juego Pero es que ya me salí Nivel 2 de Furman Nivel 3 de Furman Es que me dan 1, 2 y 3 insignias 3 insignias por un nivel